Hoy vamos a hablar de Rocky Horror Picture Show una película nacida en 1975 a manos del director Jim Sharman con un presupuesto de 1,4 millones de dólares y con una banda sonora y guión de Richard O'Brien La película está categorizada como cine musical, terror y comedia a la vez, las tres cositas lo cual hace que la película sea tan fantástica los protagonistas de la película son Tim Curry como el Dr. Frankenfurter, Susan Sarandon como Janet Weiss, Richard O'Brien como Riff Raff, Barry Boswick como Brad Meyers, Jonathan Adams como Dr. Scott y Peter Himwood como Rocky. La historia comienza básicamente en una boda en la que están Brad y Janet. Y después de que Brad le proponga matrimonio a Janet, se ponen en rumbo a buscar al doctor Scott ¿qué pasa? pues que de camino se les estropea el coche algo que podría pasarle a cualquiera y avistan un castillo no muy lejos de ahí entonces deciden ir a pedir un teléfono y algo de ayuda para ver si consiguen contactar con el doctor Scott y cuando llegan al castillo se encuentran con un mayordomo un tanto peculiar llamado Riff Raff y... Bueno, el, el mayordomo les invita a pasar. Cuando entran, se encuentran con una fiesta un poco grotesca, en la que están cantando el Time Warp, que es eh, pues, el himno de los transilvanos. Dentro de, ese, de esa canción encuentran a Columbia y a Magenta, que son dos de las protagonistas también. Después aparece el doctor Frankenfurter mostrándoles su plan de crear a un hombre rubio, súper atractivo, súper musculoso. Para liberar tensiones. A lo que se le va un poco la cabeza y empiezan a pasar cosas buenas. Y no os cuento más porque os la tenéis que ver. Os voy a contar unas pocas curiosidades de la película, como pueden ser referencias y cosas así. Por ejemplo, es una película satírica, es decir, se burla de las típicas películas de ciencia ficción de la RKO. ¿vale? Se considera una película de culto. De hecho, en 2005 fue considerada como cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación, preservación en el National Film Registry, es decir, es una película de culto, a pesar de que sea serie B, eh, se considera una película de culto. Es una parodia claramente de Frankenstein, un doctor loco que pues, crea un hombre de la nada, le sale mal y al final se ve la escena de cómo Rocky carga con el doctor Frankenfurter a lo alto de una torre y al final muere. Claramente es, es el Dr. Frankenstein muriendo con su creación. Hay muchísimas, muchísimas señas de apoyo al colectivo LGTB. Por ejemplo, eh, la bañera en la que nace Rocky tiene la bandera LGTB, lo cual es fantástico. Eh, Frankenfurter y posteriormente Brad, eh, se les ve claramente que son bisexuales, entonces, lo cual está guay, ¿no?, para, para apoyar al colectivo LGTB. Y una curiosidad un tanto extraña, el protagonista Tim Curry llegó a odiar esta película, ya que posteriormente eh, fue el protagonista de la película It de Stephen King, siendo él el payaso, el Pennywise. Entonces, pues, eh, la gente le asociaba a esta película y él no quería que le asociaran a esta película, sino a, a Pennywise, a ser el payaso de IT. Y pues nada, espero que os guste y que os la veáis, porque merece mucho la pena, es una película muy graciosa. Lo único malo es que aquí en España, otra curiosidad, no tuvo tanto éxito, digamos. Y, y bueno, no está doblada al castellano, pero... No pasa nada, hay subtítulos, os la podéis ver igual. O sea, por favor, no hay excusa. Así que yo que vosotros la vería y pues nada, muchas gracias por escucharme.